Hola, ¿qué tal? Pero hace un calor durísimo. Para este calor, adivina qué vamos a hacer. Está fácil, ¿no? Aguacate, jitomate, cebolla, chile, ajo, limón, cilantro. Pues no puede ser otra cosa más que guacamole. Resulta que me encontré estos aguacates en una frutería de por aquí. Y están muy buenos y a buen precio. A buen precio que aquí un buen precio son... 12 euros el kilo la verdad es que está bien son casi 50 pesos el kilo no sé en cuánto está en méxico pero eh, aquí es buen precio y para los que no saben y para evitar la mano de aguacate no sé si se acuerdan cuál es la mano de aguacate es la gente que no sabe cortar los aguacates y se acaban cortando la mano entonces para los que no sepan cortar un aguacate mira así es sencillito acércate lo metes por una orilla hasta que toques el hueso y vas rodeando el hueso la semilla pues hasta que sale por el otro lado y ya está lo giras un poquito ¡pum! y ya está todo aguacate y mira qué buenos están para sacarle la semilla muy sencillito así eh, ahorita las pongo aquí y bueno básicamente se trata de cortar esto lo voy a sacar y la voy a echar ahí la pulpa y a picar todos los demás ingredientes. Lo voy a hacer para no perder tiempo y ahorita te enseño cómo va. El guacamole no es una receta eh, estricta, cada familia tiene su receta de guacamole. Hay familias que le ponen eh, limón, hay familias que le ponemos ajo, hay familias que le ponen cilantro, otras que no, hay familias que le ponen cebolla, otras que no, jitomate igual, pero lo que no. Lo que jamás lleva el guacamole es yogurt y aceite de oliva, que te puede gustar, pues sí, pero en México jamás vas a ver a alguien ponerle el guacamole, ni yogurt, ni aceite de oliva. Entonces, una, un guacamole hecho por un mexicano, mi versión, porque claro, cada quien va a decir, no, es que en mi casa le ponemos no sé qué, hay gente que le pone chicharrón, le pone a lo que en España se llama cortezas de cerdo, así desmenuzadito encima. Muy bien, cada quien tiene su, su historia y cada familia es diferente. Yo les voy a enseñar mi versión. Esto lo hace mucha gente. Cuidado con los dedos, no te vais a, a cortar ahí. Esto lo hace mucha gente, les gusta, les resulta más fácil cortar así la cebolla. Y así, ya que la tienes así... ¿Ves? Y te van saliendo los cachitos ya picadita. Para que la cebolla no te quede tan fuerte, es que pongo la cebolla primero e inmediatamente después le pongo el limoncito. No tengo limón del mexicano, que aquí le llaman limas. Y le pongo un poco de sal para que se vaya desflemando la cebolla. Y luego lo que voy a hacer es empezar a ponerle aquí mismo... La, el aguacate mira cuando el aguacate está bueno sin bronca te puedes ir hasta la cáscara pero tranquilamente que no te va a tocar ningún negrito ves. la verdad es que estos aguacates salieron muy muy buenos yo diría casi casi espectaculares entonces sus aguacatitos bueno ya que saqué toda la pulpa del aguacate mira lo más sencillo es con este lo aplastas lo revuelves con, el, con la cebollita si no quieres aplastarlo porque hay gente que no le gusta aplastado que le gusta con trocitos también se puede nada más lo cortas y ya está de todos modos a la hora de revolverlo con el jitomate la cebolla y los demás ingredientes se va a aplastar entonces nada más así mira ves que se deshagan los pedazos grandes y listo ya lo tienes ahorita le voy a echar un poco más de limón para que no se oxide tan rápidamente bueno ya metí aquí los tres tomates que tenía picaditos y le voy a poner los dos ajitos, te digo hay gente que no le pone ajo pero a mí me encanta con ajo, yo le pongo ajo a todo lo que se puede poner ajo y a lo que no también <ríe> es buenísimo si no tienes un aparatito de estos como te decía la verdad es que vale mucho la pena es muy bueno, te te evitas picar todo el ajo y mira sale perfecto, no te quedan pedacitos y lo revuelves bien. Y en este, en este punto lo que voy a hacer es que voy a separar un poquito porque le voy a poner chile. Bueno le voy a poner primero el cilantro y le voy a poner chile pero como mis hijos no comen tanto chile lo voy a hacer aparte del que tiene chile y el que no tiene chile. Y ahorita lo pruebo de sal y de limón. Y como verás, es muy muy sencillo. Lo único que tiene de laborioso, pues es picar la, el jitomate y la cebolla. Que en realidad tampoco es tan, tan laborioso. A mí me gusta así, ¿eh? con, con bastante jitomate y cebolla. Hay gente, te digo, que le gusta que... Tenga muy poquito jitomate, incluso hay unos que ni siquiera le ponen cebolla. Voy a probar a ver qué tal. Mira, me falta sal y le voy a poner un poquito de limón. Pero mientras, voy a picar el cilantrito y ahorita seguimos. Y el cilantro, mira, para picarlo, yo lo hago así: bolita. Y lo corto. Ya no te enseñé cómo picar el jitomate porque me imagino que ya sabes, ¿no? Y si no, pues mira. <ríe> lo cortas en pedacitos como Dios te dé entender. Tampoco hay que pasarse mucho con el cilantro porque si lo desbaratas tampoco está rico. Entonces le echamos su cilantrito. Ah, le eché otro limón, ¿eh? Le hay líquido porque le eché otro limoncito He exprimido. Fíjate que los aguacates eran bastante grandes, ¿eh? Por eso es que le puse tanto jitomate. Además de que me gusta jitomatoso. Ok. Eran casi del tamaño de mi mano y mi mano no es tan pequeñita. Voy a revolver esto. Y lo voy a separar y le ponemos el chilito. Bueno, estos chiles, si has visto otros videos míos, sabes que son chiles que a veces pican y a veces no. Normalmente pican de la mitad para atrás, o sea, de aquí para acá. Aunque suele, suene a chiste grosero, pero es cierto, pican de aquí para allá. A veces esto, esto no pica nada y esto a veces pica. Creo que este salió picosito. Ya separé, si te das cuenta, separé el, el que es para mis hijos, para que no les sepa tan picoso. Chile pues no tiene ninguna, ninguna complicación para, para picarlo, pero en este caso yo prefiero que sea muy finito. No me gusta que sea unos pedazotes de chile porque a mí no me gusta encontrarme un pedazote que resulta que es el que trae la avenita. Y te enchilas así de a gratis, ¿no? Además de que estos no enchilan rico, estos enchilan, no sé, hasta, hasta hipo me da. <ríe> y sin embargo, cuando como habanero, no me da hipo. Me enchilo rico, pero no me da hipo. Y estos me da hipo. Bueno, esto ya está. Bueno, mira. Así quedó nuestro guacamolito. Esto es una sugerencia de cómo servirlo. Si tuvieras unos chilitos rojos, mejor porque se resalta más. Pero bueno, tenemos unos totopitos aquí que compramos en el Costco. Y ahí te va. Mira, con un cacho de chilito. A ver qué tal. Vamos a probar. Hace calor, pero no le hace. Está buenísimo. Provechito y... Está riquísimo. Mm. Maravilloso. Obviamente lo probé antes de sal y de mar. Bueno, si te gusta ya sabes. Suscríbete, revisa nuestros videos allá arriba y muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima. Provechito. El aguacate no es una, no es una receta. Digo, perdón, el guacamole, el aguacate, el guacamole. Cada familia tiene su receta de aguacate. Hay familias que le digo perdón de guacamole. Cada familia tiene su receta de guacamole. Entonces le echo un pelín de cebolla. Y bueno, entonces le echo, entonces le echo un poquito de sal.